Amor, amor, pásame la carpeta, porfa, está encima de la mesa. Amor, amor, pásame la carpeta, porfa, está encima de la mesa. ¿Por qué estás así? Hola, eh, yo, es que me voy a meter a la ducha para irme después la oficina. Sí. Bueno, mamá, solo venía a ver esta cartera. Claro, amor. ¿no? Bueno, me voy que estoy muy feliz. Veo, buen día. Nos vemos. Te quiero. Mi amor, yo no sé hasta cuándo esperar Necesito que termines esa relación con Giselle Sí, no. Cariño, por favor. Te ruego que me tengas mucha paciencia Dame una sola semana Una sola semana me basta no, para no. Yo, por fin, tramitar todo Entiéndeme Quiero es que darme con todo Que no se lleve nada Dame una semana, por favor, tenme mucha paciencia Vas a ver que va a ser así Está bien, ¿no? amor no te preocupes. Te lo vas a estar muy bien. Pero, ten cuidado. Sigue sí, siendo un secreto, no sé. sí. Amor, ¿tenemos visitas? <tose> eh, sí, amor, este. Es este, este, tu mamá, está de visita. ¿En serio? Dile que yo vas a enseguida, que me dé unos minutos, por favor. No, amor, tranquila, no te preocupes. Tómate tu tiempo, que yo estoy muy bien acompañada. Ya nací. ¿Aló? Abogado, como este esta tardes. Mire, el motivo de mi llamada es porque quiero que me ayude con los papeles del divorcio. Sí, así es. Mire, no quiero que mi marido se quede con nada. Quiero que lo deje en la calle. Sí. Quiero hacerle pagar todo lo que me hizo. Está bien, esperar eso, llamada. No, Giselle no viene, creo que... ¡Cariño! ¡Cariño, vas a bajar! ¡Tengo reunión con unas amigas! ¿Reunión? ¿En serio vas a salir? Sí, amor, no te preocupes Es una reunión rápida Lo que tú digas ya mi amor Me alegro muchísimo que te haya ido muy bien. Sí, mi amor. Bueno, voy a llamarle a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. Okay. Hola, mamita, ¿cómo estás? Mira, el motivo por mi llamada era para que vengas aquí a la casa. Sí, les tengo una gran noticia. Sí, está bien, te espero aquí. Está bien. Pero mi amor, ¿cómo ha sido una gran noticia? Sí mi amor, es una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué <ríe> ok, lo que tú digas, seré muy paciente. Hola. Hola. señora. Ya te he dicho que no me digas, señor. Dime yo la misma. Y mi corazón, ¿cómo así me llamaste? Pues como les había comentado, les tengo una gran noticia a ustedes. Eh, sí, de hecho me comentaba antes de que llegara usted que nos tiene una sorpresa y pues... ¡Una sorpresa! ¡Válgame! Sí, mi amor. ¿Lo quieren ver? Sí. ¡Claro que sí! Pues justamente aquí están. ¿Esto es para ti, mi amor? Para ti. Gracias, mi vida. Tú siempre tan detallista. Gracias, amor, pero... ¿Qué es esto? No entiendo Recibo de pago ¿Cómo que propuesta de convenio de divorcio? ¿Qué pensaron? ¿Que nunca me iba a dar cuenta? A ver, hija, ¿qué te pasa? Tranquilízate ¿Qué te pasa? ¿Que te metiste con mi marido, mamá? ¿Qué? Pero... ¡Más respeto, Giselle! Ubícate, date cuenta de lo que estás diciendo ¿Cómo me voy a meter con tu esposo? ¿O ¡Soy tu madre! Respeto? Cuando tú fuiste la que me faltó al respeto a mí metiéndote con él Amor, pero qué, qué barbaridad ¡Cállate tú! Eres un sinvergüenza ¿Cómo te atreviste a hacerme eso? En, ¿En mi propia casa solo, relájate, por favor Te lo explico, no es, no es lo que crees En serio ¿Quieres que me relaje. Tranquilízate, hija, tranquilízate ¡No lo voy a hacer, mamá! No vales la pena Y tú, peor a unos cívicos. Yo te puedo explicar, Cielo. ¿Cómo, si no pudi los... ¿Cómo pudieron hacerme eso? Cuando yo todo les di, les apoyaba en lo que más necesitaba. Y de esa manera me pagan. Pero, Cielo, por favor, déjame, te explico, ¿no? ¡No te calles! Yo que ahora mismo cojan sus cosas y se larguen de aquí. No, mi amor, ¿cómo pero, vas a hacer no. eso? ¡Lárguense! ¿Cierto? ¡Lárgate! lárgate sí, ¡Lárguense! ¡Lárguense! Amor. amor, déjame explicar. ¡Largo! No. Déjame. ¡Amor! Mi amor, tú y yo vamos a ser felices, nada te hará falta conmigo, te lo prometo, te voy a amar como a nadie.